Ah, tú puedes, Peter. Cuidado, Peter. Tú puedes, tú puedes. Se está curando Peter. Cuidado. Chingar a su madre. Fue lo ah, Un padre <ríe> Eso es todo. <ríe> <ríe> <ríe> Qué buena.